Hola, familia, les traigo un video para hablarles de un server que tiene que ver o tal vez va a tener algo que ver con el juego. Esta asociación de, de jugadores, este grupo de jugadores que crearon un server y déjenles enseño. El server se llama UMPC Aplan Metaverse Players Council, que es el como el consejo de jugadores del metaverso de Aplan. Este consejo llevan unos meses tratando de formarlo, como pueden ver desde abril, pero en los últimos días, en sus últimas semanas, ya se han estado organizando un poquito más, ya han entrado más jugadores a este server y quiero hablarles sobre eso, porque tal vez es algo que les conviene, les convenga unirse o por lo menos saber de qué es lo que está de lo que están hablando, siempre es bueno saber qué es lo que pasa en otros servers, de qué hablan. Es así como yo aprendo muchas cosas sobre el juego, porque puedo ver que en cada server hablan de diferentes cosas, tienen diferentes herramientas. Por eso siempre es bueno poder estar dentro de esos servers. Uno nunca sabe lo que uno pueda aprender. Pero déjenles platico primero cuál es el propósito de este consejo. y A ver si lo puedo traducir. Acá dice que son un grupo de jugadores de APLAN que se, se han unido para dar voz a los diversos segmentos de jugadores dentro de APLAN. Entonces no es un, un, un grupo específico para ciertos jugadores. Esto es un consejo para todos los jugadores de APLAN. Reconocemos nuestra relación simbiótica con APLAN. Su éxito es nuestro éxito. éxito. ¿Qué más dice? Como grupo clave de partes interesadas de APLAN, nuestro objetivo es asociarnos con APLAN para garantizar que el juego continúe mejorando y evolucionando. Las soluciones que se recomendarán considerarán el interés de toda la comunidad de jugadores de APLAN. Valoramos la transparencia, la inclusión y la comunidad. Como tal, todas las reuniones se grabarán para que los jugadores las revisen en el futuro. Todos los canales de texto y voz serán visibles para todos. Entonces, este es el, el propósito del juego. Ayer tuvieron su primera, no, como su segunda junta oficial, donde hablaron más sobre qué es lo que quieren hacer. ¿Cómo nos afecta esto? Um, en el momento, tal vez... En ninguna forma, pero por lo que escuché, por lo que vi, lo que he estado leyendo en los canales, hay jugadores, jugadores que realmente quieren dejarle saber a Aplan cómo se siente la comunidad. Muchos de nosotros nos, tal vez nos hemos quejado en el servidor oficial de Aplan, hemos puesto nuestros comentarios. Pero tal vez sentimos que los de APLAN no nos escuchan, ¿verdad? Y creo que el propósito de este consejo de jugadores es llevar, presentar a los de APLAN nuestras preocupaciones, nuestros intereses, nuestra visión también del juego. Y si podemos ser muchos dentro de este consejo, de este grupo, tal vez los de APLAN nos escuchen un poquito más. Los de Aplan siempre se van a preocupar por uh, su estado financiero. ¿Qué es lo que les va a dejar el dinero a ellos? Porque recuerden que el juego es gratis en sí. No pagamos una membresía para estar en el juego. Las personas que invierten tal vez se preocupan más sobre la trayectoria de Aplan. porque piensan que no es lo mejor para esos jugadores, uh, para la inversión que le han hecho. Entonces, con este grupo, familia, um, si sí, se llega a organizar como muchos de ellos quieren, tal vez esto ayude a la comunidad a que por lo menos los de Applan nos tomen más en serio. No van a seguir nuestros consejos al pie de la letra. Una vez más, ellos tienen sus, sus propios planes para el juego. Pero tal vez con, con este grupo de jugadores, ya son creo, como 300 en el momento, tal vez en unos meses ya los de Aplan. nos puedan tomar en cuenta y nos inviten a, a unas reuniones, a unas juntas. Entonces lo que están haciendo ahorita, están votando por uh, no sé cuántos jugadores van a elegir y están votando ahorita por, por personas que quieren ayudar a empezar este organizar bien este consejo. Muchos de los jugadores tienen diferentes puntos de vista sobre el juego, diferentes preocupaciones, quejas, si se vienen aquí al, al canal general. Se pueden dar cuenta de las diferentes experiencias que han tenido muchos jugadores. Problemas con multicuentas. A algunos jugadores los, los han censurado de, del servidor de Aplan. A unos jugadores los castigan por una o dos semanas, no los dejan hablar en, en, el, en el servidor de Aplan. Diferentes, diferentes cosas que han pasado en el juego que hace que muchos jugadores se desesperen, se frustren. Y tal vez este consejo de jugadores tal vez logre hacer una diferencia en el juego. Lo que sí leí el día de, de hoy y fue una de las recomendaciones que dieron, familia, fue de que hicieran encuestas por el Twitter, por el Facebook, para saber, no sé, qué es lo que piensa la comunidad de Aplan. No me acuerdo dónde lo vi. Entonces, lo que voy a hacer, Voy a ofrecer mis servicios para ellos para decirles que yo puedo traducir um, esas encuestas y compartirlas aquí con, con la comunidad. No me acuerdo dónde vi el, el mensaje. Lo estaba yo leyendo apenas hace unos minutos. Porque por lo que escuché ayer, y creo que fue Mousy Jake el que dijo esto, creo, que es importante que este grupo, tome en cuenta jugadores de diferentes partes de, del mundo como todos sabemos el, el juego es, es más usado por, por los americanos muchas veces as, los hablan hacen eventos ah, que tal vez es durante la madrugada en, en europa y muchas veces esos jugadores que viven en europa australia en, en asia como que sienten que, que se olvidan de ellos verdad Tal vez una vez que empiecen a contratar gente en otros continentes, tal vez tengan eventos a, a diferentes horas del día. Pero me gustó haber escuchado eso, familia, que haya mencionado que, que quieren tener un grupo de representantes. Creo que van a tener siete, nueve, siete representantes, sí. Van a elegir a siete representantes y quieren que esos representantes realmente representen a toda la comunidad de, de Aplan y no solamente a personas que ven Estados Unidos. Si les interesa esto, en la descripción del video les dejaré el link. Como les dije, apenas están empezando, apenas se están organizando, pero creo que si eligen buenos líderes, realmente van a, tal vez veamos una, una diferencia en el juego en unos, en unos meses. Espero que las personas que salgan elegidas uh, en este consejo de, de jugadores realmente les den a los de hablan soluciones y no solamente quejas. Es la preocupación de muchos jugadores que piensan que este grupo lo único que va a hacer es quejarse. Creo que no, por lo que he escuchado en las últimas dos juntas. No sé, esperemos que, que se logre algo. Seguiré aquí viendo que lo que tanto dicen para mantenerlos informados pero quería compartir eso con ustedes por si piensan estar en el juego por, por mucho tiempo es importante participar en, en proyectos como estos familia muy muy importante para que sepan que lo que pasa no solo dentro del juego pero con la comunidad porque la comunidad es lo que hace el juego en realidad. Sin la comunidad, el juego no, no existiría. Queremos que el juego de Appland realmente sea todo un éxito. Entonces, por eso estoy compartiendo esto con ustedes para que le tomen un vistazo a ver si les interesa o no. Y Aquí, según dicen que no van a censurar a nadie, es lo que dicen, pero no sé. Seguiré atento con este proyecto a ver qué tanto qué tanto pasa apoyarlos como, como se pueda con este proyecto porque como dicen que el, ex, el éxito de Appland es también nuestro éxito y es lo que queremos familia que el juego triunfe ¿eh? para que en unos 2-3 años nos saque de pobre bueno familia muchísimas gracias una vez más en la descripción del video les dejo el link para este servidor si les interesa entrar y ver de qué tanto hablan si quieren escuchar la, la última junta, ¿dónde fue que lo pusieron? Aquí. Si quieren escuchar lo que hablaron, aquí está. Está en inglés, claro. Tardó creo como una hora y media, pero si quieren, te lo recomiendo. ¿Ok, familia? Bueno, muchísimas gracias, familia. Que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.